El segundo es cómo a través del movimiento te puedes regenerar, te puedes recolocar, te puedes recuperar, te puedes vitalizar. El cuerpo entra en automatismos, pero esos automatismos los dirige la propia física del movimiento y el cuerpo va entrando allí donde está bloqueado, de manera que se va despertando a través de la conciencia, la necesidad, capacidad y necesidad de recuperarse. Claro, cuando observo, tomo conciencia, me empiezo a hacer sensible, con práctica cada vez más sensible. Esto tiene una cosa positiva, que te das cuenta y puedes hacer algo. O una cosa negativa que te aparecen los dolores, entonces cada uno que elija, sigo con mi práctica, tengo representada todo mi cuello, mis cervicales y observo en qué estado está, observo, escucho, siento, qué estado tiene cada cervical, ¿correcto?, entonces también puedo percibir qué lado, si el lado izquierdo o derecho, está más grande, más tenso, más... cómo está, ¿Vale? Puedo utilizar estos criterios, grande, o denso, o duro, rígido, flexible. Puedes poner estos bueno, cómo te representas o cómo sientes o cómo percibe. Esto es una práctica. Bien, entonces ahora estoy observando mi cervical, lado derecho, o un poquito más grande. Y creo que le gustaría soltarse un poquito más el lado derecho, cervical. Ahora observo mi base del mi base del cuello. Ok, y primera dorsal, segunda y tercera. Ok, mi base del cuello y también observo hombros. ¿Qué hombro está más duro, tenso, grande, pequeño, flexible, no flexible? ¿Vale? Hoy observando. Entonces, en esta observación ya va surgiendo necesidad o ganas, inicio de moverse. Y por tanto, yo ya empiezo a tener este deseo. ¿vale? Voy a seguir con mis bases del cuello, hombros, y voy a seguir ahora con primera dorsal, segunda dorsal, tercera dorsal. Y ya se va iniciando solo con esta observación, atención, dirección de mi mente o representación de mí en mi mente, de mi estructura, ¿no? ya hago algo más general, observo todo mi tronco, mis lumbares y mi pelvis. Y así ya puedo entrar en el movimiento, ese deseo, necesidad, que va surgiendo de mi estructura vertebral o de mi cuerpo. Cada vértebra está, o cada movimiento vertebral tiene una relación con mi actividad interna. Bueno, y así entro en la práctica. Actualmente incorporo nuevas estrategias para comunicar con el restablecimiento del orden una de las estrategias es la salivación otra de las estrategias es la representación mental bueno este tipo de cosas yo como ya estoy activado ya ha empezado mi canto del hundo pues ahora simplemente voy de alguna manera simplemente disfrutando de ese deseo escuchando siguiendo eso mantengo en mi mente la representación de mi cervical ...de esa zona, de esa cervical que necesita o que quiere moverse o relajarse... ...de esa parte derecha o izquierda de hombros. Bueno, y así ya tengo un poquito el inicio... ...ya entro en, ya entro en, en, en el movimiento y movimiento de recuperación, restablecimiento... Una cosa interesante para mí es siempre mantener la observación, conciencia de lo que está pasando en tu CBP, tu columna de teoría. ¡Ay! ¡Seguiremos!